Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Médicos en Acción por Exitosa Perú. Son exactamente las seis y tres de la tarde y el día de hoy pues vamos a continuar trabajando Exitosa. con eh, nuestros especialistas para hablar acerca de diferentes eh, patologías, diferentes enfermedades que eh, usted presenta. Eh, yo, quiero, yo quiero, un favor, ¿puedo pedir un poquito de silencio ahí? Muchas Gracias. Yo quiero eh, decirles a todos ustedes, amigos, que es importante el tema el tema preventivo, el tema de la salud. Es muy importante eh, que usted siempre esté consultando a los especialistas. Si bien es cierto, nuestro país es un país eh, tradicional y tiene mucha riqueza, eh, tiene mucha riqueza en alimentos, en, en plantas, y muchas de ellas, pues sí, es cierto, hay, hay algunos remedios caseros que nos ayudan y son curativos y sí, ayudan, eh, con algunos tratamientos de repente respiratorios, inflamatorios, no y siempre está el consejo de la abuelita. Y eso es importante porque eh, sí se, se, ha, se ha certificado y se da valor a que esta medicina natural eh, ayuda en muchos casos. ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del COVID-19, que es un virus nuevo, todavía no hay nada científico que determine que eh, una manzanilla o que de repente cualquier remedio casero puede ayudar a curar y sanar. Entonces hay que tener mucha prudencia a la hora de, de, de consumir esos productos. Bueno, son naturales y bueno, sí te van a ayudar, pero siempre tienen que tener la observación o la prescripción de un médico, un especialista. Y yo tengo una buena noticia para todos ustedes. He convocado a algunos amigos eh, médicos para ayudarnos a brindar estas eh, consultas a través de vía telefónico, ¿no? la telemedicina. Entonces la idea es promover eh, la, las consultas médicas, con estos médicos de manera gratuita, ¿no? Muchas personas o muchos muchos médicos o muchas clínicas hoy en día están, pues, eh, eh, beneficiándose o lucrándose con el tema de la salud y nosotros no estamos de acuerdo con esto. Ustedes saben que el doctor Armando Macé, eh, quien es el conductor de médicos en acción, estuvo realizando estas campañas totalmente gratis, incluso entregando medicinas de manera gratuita y él, pues, eh, se contagió del COVID-19. Gracias a Dios, él está muy bien. Mucha gente nos pregunta por las redes sociales y vía telefónica, él se encuentra estable, recuperándose, ya pronto va a regresar a Médicos en Acción. Pero es importante ese, encontrar ese tipo de perfil, eh, voluntarios, médicos, especialistas, expertos en, eh, en la salud y diferentes eh, temas que nos puedan ayudar. Entonces, he hecho una convocatoria a los amigos que yo tengo para eh, poder gestionar unas citas con ustedes y tener estas consultas gratuitas, esta telemedicina de manera gratuita, que no tenga un valor, porque también comprendemos que la situación económica no es muy buena. Lamentablemente el día de hoy, por ejemplo, me he enterado de una persona que conozco que perdió el empleo, y es una persona que tiene una, una niña, no le paga muy bien, y es un paciente diabético, es un, es un paciente que va a tener esta enfermedad toda su vida, entonces quizás le podría finalmente afectar esta situación que ahora ya se quedó sin empleo, y es la situación que se refleja en millones de peruanos no y, y lamentamos esto de corazón desde exitosa todo esto eh, que está sucediendo y lo que podemos hacer es aportar un granito de arena, al menos en el tema de la salud por eso es que promovemos las campañas sociales, estas campañas gratuitas estamos con la campaña oftalmológica hoy se suma un especialista que es un cirujano general que va a estar dando consultas gratuitas a aquellas personas que presenten problemas en apendicitis, en el tema de, de su vesícula o quizás hemorroides, el cirujano general le va poder este, ayudar con, con estas consultas gratuitas. En breves instantes vamos a estar en comunicación con él y quiero también anunciarles algo muy importante, que todas las personas que participen eh, con sus llamadas marcando al 251-9422 y al 467-4499, 467-4499, o nos escriban a través de las redes sociales por ExitosaGo, aquí abajo del video, ExitosaGo, van a poder participar de eh, un premio, les vamos a regalar pues estos mamelucos. Eh, de protección, estos overoles de protección que son antifluido y tienen también eh, esa protección, pues para, para que a la hora que salgas al mercado o al trabajo te lo pongas impermeables, antifluidos impermeables, ¿no? Entonces vamos a obsequiarle eh, a ustedes, vamos a hacer tres, tres regalos por teléfono y tres por redes sociales aquí aquellas personas que nos escriban por exitosa. Eh, estamos en los 95.5 FM. Y eh, le saluda, pues, eh, su amigo Daniel. Bueno, tenía que hacer esa introducción, dado el, el pase que había. Eh, y ahora sí, vamos, vamos a presentar nuestro primer invitado, el doctor Fernando Zarzosa. Él es médico eh, neumólogo. Y vamos a hablar pues acerca de eh, la neumonía, ¿no? Vamos a hablar acerca de la neumonía y cómo afecta esta infección a los pulmones, ¿no? Y. ¿Por qué provoca este problema para respirar? Vamos a hablar acerca de los síntomas, vamos a, a, a hablar acerca de esa agitación en el pecho, de la tos, la fatiga, la fiebre, las náuseas, esa dificultad para respirar que nos produce la neumonía. Y también vamos a, a, a pedir al doctor que nos ayude a aclarar un poquito sobre los síntomas que a, habrían diferenciados entre el COVID-19 y la neumonía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. Y a toda la teleaudiencia eh, sobre este tema tan importante y contribuir a esclarecer algunos puntos prácticos, ¿no? Doctor, eh, eh, ¿qué pasó con esto de las vacunas contra la neumonía? Porque hubo ahí un eh... tema un tema de que no, no, era, re, no era recomendable realizarse por, por, por estas personas que, que... O sea, en relación al tema del COVID-19, ¿no? Personas que han, se han visto afectadas. Uh -huh. Bueno, el tema de la, neumonía, de la vacuna de la neumonía, la vacuna de la influenza mm. se convirtió en un poco controversial porque algunas sociedades científicas la avalaban, otros no la, otras no la avalaban. ¡Exitosa! Pero en líneas generales eh, sabemos que lo, las personas que están en cuarentena, si bien es cierto se, se ha abierto la cuarentena, esta todavía se, se mantiene en las personas vulnerables. Entonces, la, el, el kit de la discusión era justamente que la persona que se colocaba la vacuna, en unas palabras sencillas, entretenía su, su sistema inmunológico para crear ya ese anticuerpo propio cuando se le colocaba la vacuna. Pero si yo tengo un ejemplo, una persona vulnerable que no sale, yo sé que es mi papá, mi abuelito, y trato de que no salga para nada... Entonces yo le pongo su vacuna porque en algún momento va a salir más adelante claro. y lo protejo por las infecciones del invierno, ¿no? Pero claro, este, si, si a la vez está con COVID y le voy a poner la vacuna, obviamente va a haber una doble infección porque la vacuna viene a ser una presentación de una, de una menor intensidad de un microbio ya de por sí. Entonces yo estoy haciéndole doble trabajo al sistema inmunológico. Pero si mi paciente no está saliendo, ese supuesto entretenimiento del sistema inmunológico que crea poco tiempo, es unas semanas, ya después sale, ya está reforzado, protegido, como decir, blindado, pero la neumonía del invierno, que es la que también ataca, ¿no? Estamos frente ahora, en este invierno, frente a la neumonía propia del invierno y además la del COVID-19, que podemos hablar algunos conceptos muy importantes sobre ese tema porque es una neumonía atípica que nos da síntomas bien bien especiales, ¿no? Algún de, sobre eso. Ok, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo detectar una neumonía, doctor? A ver... Vamos a anotar, amigos de y Médicos en Nación, atentos lo que nos va a decir el doctor Fernando Zarzosa, él es médico neumólogo, para poder identificar cuáles son los síntomas de una neumonía. También les voy a pedir que después marquen nuestros teléfonos para realizarle la consulta directamente al doctor Fernando Zarzosa, ¿ok? A los teléfonos 251-9422 y al 467-4499, 467-4499 y también a través de las redes sociales por Exitosa Go. si tienes dolor de pecho, si tienes tos, si tienes fatiga, fiebre, náuseas, doctor, ¿estos podrían ser los síntomas para un paciente con neumonía? Eh, la neumonía viene a ser pues, una inflamación del tejido pulmonar por lo general infeccioso, ¿no? pues puede ser químico, puede ser gases, humos, tóxicos, pero lo más frecuente son infecciosos. Y en forma práctica lo podemos dividir en las neumonías clásicas, típicas de todos los años, y las neumonías atípicas, que también están todos los años, que es aproximadamente un tercio del, del número, pero en, ahora en este grupo de atípicos se ha agregado eh, la neumonía por el COVID-19, que tiene una connotación diferente, ojo, ojo, el grupo de la neumonía clásica que siempre hemos conocido donde la persona eh, estuvo resfriada, pasó unos días cinco, siete días y empieza ya, ya ese resfrío, ya no es un resfrío, empieza a toser empieza a tener expectoración amarilla, verdosa, con un poquito de sangre, a veces es una fiebre mm. muy alta, y dolor en la espalda como una hincada, es una neumonía clásica, ¿no? Clásica, Exitosa. esa la conocemos, se maneja con antibióticos, y, y el paciente sale por lo general, salvo que le hayan dado un tratamiento tardío, o no hayan compensado sus enfermedades de fondo, o tengan factores complicantes como un niño desnutrido, un adulto que lleva mal su diabetes, etcétera ¿no? Pero, por ejemplo, estos cuadros salen, salen. Por el otro grupo son las atípicas, ¿no? las atípicas son semejantes, menos intensas, pero dan un componente un poco más, tos más seca y, y, y es, se manejan también con antibióticos. Son las antibióticas de todos los años, son casi siempre por bacterias, pero ahora se agregó el grupo de las neumonías atípicas por virus. Pero las que dan, por, el, por eh, los virus como la influenza, por ejemplo, también daba un cuadro también importante, pero el COVID tiene una connotación especial, es subagudo, es disimulado. Se han hecho estudios en el mundo de personas que sufrieron un accidente, etcétera, y por ahí vieron, a ver, vamos a hacer una tomografía del tórax, y ahí empezaron a descubrir los casos, y estaba con neumonía COVID, y, y el paciente eh, pensaba que, que no tenía nada. O sea, el COVID da unas neumonías atípicas, pero subclínicas, subagudas, donde la persona... Eh, dice, me siento muy bien ¡Exitosa! No tengo nada tengo una, me, me duele un poco el pecho Pero de verdad que no tengo nada, estoy bien ¿Cómo se, Uno hasta los llama los, hacemos, Tenemos una responsabilidad por un grupo de pacientes Cada uno en su, en su claro. ámbito laboral Y los llamamos y el paciente dice, estoy bien Y, y tiene toda la familia con, con el COVID Y es el frágil de la casa es El abuelito, el tío, el, el diabético de la casa Entonces no bajar la guardia. Ahí es importante para los colegas que están escuchando. Y sí. eh, ya lo habrán visto mucho, ya hemos aprendido mucho sobre la marcha en este COVID. El paciente con COVID puede tener ya la neumonía y no lo manifiesta. ¿no? Ajá. Entonces, y si no lo necesitamos no a tiempo, puede agravarse y ya va a ser ya tarde. Muy bien Entonces, Pero, sí. ¿Cómo controlarlo? Cuando empieza a perder oxígeno. Uno pone el dedito en el, en el oxigenador. Creo ya. que hasta los celulares lo pueden bajar en, en la aplicación y ver si el dedito está saturando abajo Ahí, mucho cuidado. Doctor. Entonces está más agitado lo normal, por ejemplo. Tengo una consulta de Manuel, eh, del señor Manuel Santa María Gómez, aquí por las redes sociales de Exitosa Go. Dice, eh, doctor, tengo una consulta, estuve con el COVID-19, pero después de la cuarentena siento aún en el pecho como un bulto y cuando suspiro me hace o me provoca un dolor en la boca del estómago. Ya, el, el COVID tiene tiene varias manifestaciones eh, extrañas que no terminan de conocerse todavía. Por Exacto. ejemplo, daño daño aparte a, a parte de nivel pulmonar, daño a nivel cardíaco, renal, hepático, pero también a nivel neurológico. Estamos viendo, pues, así, si bien es cierto, los pacientes eh, manifiestan, por ejemplo, pérdida de olfato, pérdida del sabor. O sea, hay alteración del, del, del área sensitiva, del sistema nervioso. Y a uh -huh. la vez también hay pérdida o alteración o distorsión de la transmisión de la sensibilidad. Entonces, la persona empieza a tener dolores de espalda, de tórax, tiene zona y le duele, y le hacemos tomografías, le hacemos estudios y no encontramos nada. Entonces, eh, eso también, hay, hay unas este, neuropatías que está dejando el COVID. Pero también, por otro lado, mucho cuidado, que hay cuadros que son ya las las neumonías complicadas. O sea, el paciente ya claro. salió el COVID, es como cuando un país queda fuera de la guerra o cual, cualquier otro país ¿Cuál? vecino lo puede invadir. Doctor, ¿cuáles son queda... sí. ¿Cuál, sí. cuáles son las enfermedades eh, del pulmón? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del pulmón? Eh, bueno, en este caso, cuando afecta pulmón el paciente va, eh, de COVID, no nos está dejando algunos cuadros con fibrosis hacen ¿no? neumonías a veces muy graves son covid más complicación bacteriana okay. y ya quedan con bronquitisias neumonías ¿no? justo ¿no? justo eso le iba a preguntar o sea es y muy probable pulmonar es el otro problema es muy probable es que es muy probable que el covid 19 deje estas secuelas en los pacientes un daño crónico en los pulmones Sí, eh, ojo que no confundir con el, el, el, lo que se está reportando en otros países como el long COVID, o sea, es un COVID de resolución lenta que está, ya no dura las dos semanas, y está durando a veces uno o dos meses y el paciente sigue con el proceso viral, sobre todo de repente como no existe un antiviral eh, este, que sea preciso para frenar esto uh -huh. no se puede saber eh, exactamente eh, cómo, cómo está presentándose el cuadro entonces, el, el, el paciente está presentando un cuadro tras otro y, y dice, eh, recayó, ¿no? Y no, es el mismo cuadro que está prolongándose porque no se manejó adecuadamente al inicio, ¿no? Mucho cuidado claro. con eso. Y, por otro lado, cuando no se maneja el tema de la coagulación. Entonces, algunos pacientes están presentando eh, embolias de, de, ampli, de amplia eh, distribución y otros con pequeñas embolias. En ambos casos, el paciente ya no tiene infección si no tiene algunos coágulos que se formaron en los pulmones y se quedaron ahí, se formaron en las extremidades de repente, se dispararon a pulmones y el paciente queda con una disnea crónica, una fatiga crónica. Entonces debemos hacer explorar esa pruebita famosa de primer OT y si le detectamos valores altos, continuar el tratamiento hasta volverlo negativo, hacer algunos estudios que ya el especialista lo debe hacer. Entonces darle de alta no solo del hospital, sino continuar el manejo en casa, Sí. Porque se está descuidando ese aspecto y los pacientes quedan con esos, eh, esos procesos eh, de sí. alteración ¿no? vascular. Doctor, importante también ese dato. doctor tengo un, tengo una consulta más por redes y luego nos vamos a las consultas telefónicas. Eh, no se olviden que eh, sus consultas lo pueden hacer por exitosa GO y vía telefónica al 251-9422 y al 467-4499. Y las personas que nos están escribiendo y me preguntan cómo pueden participar para ganar el overol o el, el, el traje antifluido, ...de protección que les estamos obsequiando... ...es muy fácil, compartan la página de Exitosa Go... ...ponen en, en su muro compartir la página... ...y yo voy a ver quiénes comparten... ...y ellos entran automáticamente... ...para que puedan... Eh, que, ...compartir este video para que puedan... Pues, ...participar del concurso de estos overoles... ...vamos a regalar tres por redes... ...y tres a las llamadas telefónicas... ...tengo una consulta más, disculpe doctor... ...antes de ir con, con sí. las llamadas telefónicas... ...dice, doctor mi esposo no. tiene tos... ...hace una semana... Pensamos que era COVID y tomó cinco días acitromicina y vermectina, más paracetamol. Ahora sigue con la tos, suda mucho y está botando flema de color verdoso porque él tomó dextrometarfón para la tos. Y por favor, dígame qué le doy. Pero, pero, no me está diciendo la señora Blanca si es que se ha hecho eh, la prueba del COVID-19. Así es. O sea, eh, primero las pruebas que se hacen, las más asequibles, son las pruebas rápidas que en promedio son positivas a partir del noveno o más días de, de, del inicio de síntomas. No no son tan rápidas, las personas a veces se desesperan. El manejo moderno de, de la neumonía, del COVID o, o en general los COVID no se hace eh, en, base, en base al diagnóstico por pruebas. Se hace en base al cuadro clínico. Mm. Si una persona tiene contacto con familiares que han estado enfermos, compañeros de trabajo, ya se enteraron, entonces obviamente basta con estar expuesto para tener el diagnóstico, se llama epidemiológico, entonces claro. uno ya debe manejarlo, cuidarlo, tratarlo y ver si no se está complicando, algunos análisis de laboratorio básicos, entonces ver si no está desoxigenando, des des esa famosa saturación de oxígeno en el dedito, entonces ver si no está apareciendo las complicaciones para poder saber en qué momento ir al hospital y no saturar al hospital innecesariamente, eh, ojo que el concepto de la citromicina en la primera semana de enfermedad es el objetivo es su efecto inmunológico, ¿no? Porque cualquiera pregunta, y siempre lo hacen, nos preguntan a los especialistas, ¿por qué están dando acitromicina si el proceso es viral? Porque en realidad hay evidencia no tan fuerte sobre que el, la acitromicina tiene un efecto inmunológico, inmunomodulador, básicamente es por eso, no es por su efecto antibiótico, y de pasadita pues se está cubriendo, de repente si el cuadro es un, un cuadro atípico, una neumonía típica bacteriana, por el famoso micoplasma, por decir un nombre de una bacteria, y nos ayuda también por ahí. La ivermedicina, que tiene una evidencia no tan sólida, pero es lo que se tiene, se intenta en esa primera semana y se le da los los calmantes, antitucígenos, que no son adecuados en personas eh, más frágiles porque tienen mucha secreción salvo que la tos sea muy, muy, muy agotadora, ¿no? Ya después hay que tener cuidado porque se vienen complicaciones bacterianas ya clásicas, en las cuales ya eh, pueden ir necesitando otros antibióticos de repente, ¿no? ya de, de más potencia. Pero importante ver el cuadro del diagnóstico, verificar que no sea otra cosa, pues tuberculosis, estamos con eso, ha habido una cuarentena de hambre en mucha gente y uh -huh. la TV latente de muchas personas puede estar recrudeciendo, tener siempre ese, ese famoso concepto, la tos de más de dos semanas, llevar el esputo al centro de salud más cercano, porque tenemos esos barrios. Claro. Pequeño rebrote que no, todavía no lo hemos eh, mesurado adecuadamente, pero uh -huh. se puede, se piensa, se sospecha o se, o se teme que vaya a haber un rebrote de tuberculosis luego de que yo sé de muchas personas que han comido una vez al día en la cuarentena porque no llegó el... El bono sí, va, para todos. ¿no? Va, va a ver, Todo eso dato hay que tenerlo presente. Va a haber va este, complicaciones. Vamos con las llamadas. 251-9422 y el 467-449 son las 6 y 22 de la tarde y nos acompaña el doctor Fernando Zarzosa, médico neumólogo. aló Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Silvia Cardio de Arequipa. Saludos para Arequipa. ¿Cuál es su Buenas consulta? Tardes. Por favor, yo tengo un enfermo en casa de esquizofrenia. Le doy medicinas, o sea, todo el tiempo, toda su vida, ¿no? Y quería saber, por ejemplo, vino a visitarme una... una otro familiar y después que nos saluda nos dice que, estaba con el, que había tenido inicios de COVID. Y entonces yo tenía mi barbijo todo, pero salió ese muchacho que yo no sabía que iba a salir y quería saber cómo podría, o sea, ¿Qué le puedo dar para una, un muchacho que tome esas pastillas antipsicóticas y para prevenirle? por si acaso, ¿no? Que okay. haya contagiado, porque me dijo que entre el 12 y 8 de julio había estado un poco mal esa persona. Mm, ya, ya, ya. Ok, muy bien. Gracias por su llamada. Doctor. Mm -hmm, ya, mire, eh, el Ministerio de Salud está tiene normas bastante claras y, y... En base al conocimiento de los colegas infectólogos, y el paciente que eh, termina su proceso, como ella que dijo, el 8 más o menos, eh, o 12, eh, más o menos, le, le dan ya el pase a trabajar después de dos semanas. O sea, el paciente ya sale de alta y dos semanas después puede trabajar. O sea, de mm. hecho sale el diagnóstico, se hace el, el, en la cuarentena dos semanas y ya trabaja. ¿no? Entonces estaríamos más o menos en el periodo de, de, de ya estarnos no contagioso. Entonces, pero de todas maneras, eh, el hecho de haber tenido no lo convierte, no le estigmatiza a la persona de ser contagioso por claro. todo el tiempo. ¿no? Yo hablé del, del long COVID, pero ese long COVID es, es para la enfermedad, no para la contagiosidad. En todo caso, ella tendría que ya. llevar a, a, a su hijo a hacerle un descarte. Eh, claro, hay un despistaje. ¿no? Un despistaje. Si bien es cierto, la terapia que, que usamos, por decir, ivermectina, hidrosicloroquina, ninguna tiene un sustento científico totalmente sólido. Se, está, se, está, se prueba en los pacientes y la norma que nos permite, claro. eh, prácticamente casi legalmente, usarlo con evidencia pragmática y no evidencia científica, porque no la tenemos todavía, eh, nos, nos permite no dar licencia a usarlo en el paciente que tiene sintomatología, no como preventivo. Todo lo que es preventivo aún es mucho más, eh, más, más débil, la evidencia científica. Entonces, no podemos recetar un, un medicamento como preventivo. Lo, lo que se está haciendo se está ahora. Aprobando. Sí. Va a haber publicaciones pronto, pero no la hay. En claro. Este momento no lo, hay. lo que se está haciendo ahora es, eh, según lo, la sintomología del, del, del paciente, los síntomas que vaya sintiendo, ¿no? ¡Extilose! este, Que vaya refiriendo al médico, se le va prescribiendo la medicina. Eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna, no hay una medicina que cure el COVID. En caso de la señora que nos llamó de Arequipa, su hijo eh, es esquizofrénico, toma sus pastillas y tener un tratamiento para, en caso tenga el COVID-19, ¿podría de alguna manera alterar eh, de alguna manera su, su, otra, su, otro medi, medi, su otra medicación? Eh, por ejemplo, eso eh, la mayoría toman... Eh... Anticocóticos, anticonvulsivantes, ¿no? Eh, la interacción no es tan alta, ¿no? Por ejemplo, inclusive, yo recuerdo, eh, por decir un nombre de lo que se está intentando usar como parte del, ar del arsenal terapéutico de COVID, en la ivermectina, eh, se estuvo, se está intentando, o mejor dicho, se usa para las epilepsias refractarias, ¿no? Por ejemplo, es, es un medicamento que tiene su utilidad. O sea, por ese lado no es tanto la complicación, sino el hecho es que al dar medicamentos podemos producir inflamación del hígado innecesariamente y el paciente no no va a tener la enfermedad de repente y lo vamos a eh, alterar en, en un órgano que nos, lo necesitamos realmente si la enfermedad se presenta, lo necesitamos sano ese hígado, no enfermo, porque de repente vamos a requerir administrarle un antibiótico para sacarlo de una infección que se le presentó y para ahí ya lo hemos golpeado al hígado innecesariamente al inicio y eso no, no no es lógico, no no es sensato, no no se debe hacer eso. Entonces, uh -huh. vigilarlo bien nada más. Algunas vitaminas se recomiendan, pero tampoco la evidencia es muy fuerte. Vitamina C, vitamina D, el zinc, que en daño no le van a hacer, se le puede brindar algo de eso. Pero eh, antibióticos profilácticos eh, científicamente no están demostrados. se Están intentando probar y de repente pronto tenemos publicaciones de sorpresas muy, claro. muy agradables y promisorias para todos, ¿no? Muy bien, este, vamos con una llamada más, 251-9422 o el 467-4499. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escuchamos, señor? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, mire, tengo que hacerle una pregunta eh, por el asunto de la neumonía. Cuando no es por causa del COVID, ¿pueden usar este antibiótico que es amoxilina o la ciploxitocina? porque el que están usando, creo, para el COVID es la citromicina. ¿Cuál de ellos es más conveniente cuando no es por el contagio este del, del, de la enfermedad esta del COVID-19? Gracias, gracias por su consulta. Doctor, adelante. Sí, como mencionamos, el, el uso de la citromicina en la primera, los primeros días de la sintomatología de, de, del COVID-19, COVID como se le llama también, es básicamente por el efecto inmunológico de, de este antibiótico, no, este antibiótico macrólido, que tiene, eh, por grupo de familia de macrólidos, tiene un efecto inmunológico, inmunomodulador, y eso se le agrega a algún otro medicamento, todos están en prueba, pero lamentablemente no hay otra cosa, no tenemos un antiviral específico y se intenta, no. Uh -huh. pero ya cuando ya viene la complicación, pasa la semana, el paciente ya está mejor y empieza a agravarse, entonces estamos ya frente a la la complicación bacteriana, ya no viral, claro y entonces ahí entran a taller otros antibióticos, como el que él mencionó, ya son de mayor poder, y nos pueden servir más, ¿no? Amoxicilina, cefuroxima se, se usa la cestreaxona, pero no se usa en primera semana, cuando el paciente está con la replicación viral. Entonces, al inicio, en la primera semana de enfermedad, es importante aclarar que el paciente está en replicación viral, no necesita corticoides, ese es el otro tema también que se está usando innecesariamente, y produciendo una eh, una este, complicación mayor, porque la, el, el corticoide, como cualquier otro eh, fármaco inmunosupresor, propicia una mayor eh, carga viral, y la cual va, va a producir una mayor inflamación, y una mayor fase eh, inflamatoria que el paciente no la iba a tener. Entonces, ese, ahí se cita mucho el estudio de inglés, donde decían, eh, hay que darle eh, dexametasona, 6 miligramos por 10 días. Sí, pero es, pero hay que leer bien el artículo. Eso lo dicen cuando el paciente tiene oxigenación baja y por lo general ya está hospitalizado claro. o sí, aunque esté en la casa está bien vigilado se usa cuando necesita oxígeno, cuando está oxígeno oxígeno requiriente. No se usa cuando el uh -huh. paciente empezó con su fiebre, dolor de cabeza, malestar. Le dan prednisona, dexametasona y el proceso de estar recién en replicación viral, donde ahí es del es Todo lo contrario no se debe usar eso. No los corticoides, ya. por favor. Primera semana, primeros días, donde está el virus activo, no se deben dar. Se a debe ver dar en la segunda fase, solo en algunos casos. No en Do doctor, a ver, eh, un ratito quiero hacer una consulta al productor del programa. No sé si podríamos eh, tener algunas llamadas después de la pausa con el doctor, por favor, continuar unos minutos más. Muchas gracias. Muy doctor, se queda un ratito más con nosotros en el programa, por favor. Claro. Ya listo, nos vamos a una pausa y regresamos con el doctor Fernando Zarzosa, él es eh, médico neumólogo. Quiero hablar también acerca de los remedios caseros, que es muy importante tocarlo porque muchas personas eh, eh, lo vienen consumiendo desde, desde siglos, siglos tras siglos. Y bueno, hay, hay remedios caseros que son muy buenos, así que hay que eh, también conversar de esto con el especialista. Volvemos después de la pausa. ¡Exitosa! Muy bien, estamos de regreso en Médicos en Nación, son exactamente las 6 y 32 ¡Exitosa! de la tarde y quiero decirles que estamos, sí, obsequiando seis, en total seis eh, mamelucos protectores eh, gracias a Exitosa y gracias a Médicos en Acción. ¿Qué tienes que hacer? Tres de estos mamelucos los vamos a usequiar a través de sus llamadas al 251-9422 y al 467-4499. Y los otros tres los vamos a eh, sortear con las personas que nos escriben por las redes sociales por Exitosa Go y comparten este video. Entonces, las personas que, quienes más compartan el video, bueno, las personas eh, van a tener más opción de ganar estos mamelucos antifluidos eh, para su protección. Vamos a empezar con estos seis, vamos a ver poco a poco cómo vamos a, a continuar con, con, este, bueno, con este granito de arena para ustedes, amigos. Ahora, vamos a continuar eh, también eh, este, anunciando las, las campañas sociales. En breves instantes tenemos algunos amigos médicos que se están uniendo a esta cruzada para eh, luchar no solamente contra el COVID, sino contra otras enfermedades. Ellos a disposición, vía telefónica, vía Skype, los van a atender también de manera gratuita. Así que, atentos, que en breve voy a dar la información para que ustedes puedan anotarse. Vamos a continuar eh, ahora con eh, sus llamadas. Sus llamadas, nos acompaña el doctor Fernando Zarzosa, él es médico neumólogo, y estamos hablando, pues, acerca de la neumonía y también del COVID-19. Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, caballero. ¿Cuál es su nombre? Ah, César García, del INFE. César, te escucha sí. el doctor Fernando Sarzosa. Doctor, buenas tardes. Eh, una consulta. Eh, yo tengo una familia que tiene 80 años y eh, año tras año he tenido problemas, siempre eh, flema de color este, verde y siempre tenía tenido ese problema de extremo, ¿no? Y inclusive ha tomado antibióticos como lefloxatina y creo que antes también ha tomado amoxicilina en eh, tres, cuatro años seguidos tiene este problema. pero eh, por, por suerte, este año no lo tiene. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que ha sido algo crónico ¿no? hasta el año pasado. Las personas que sufren de, de este problema, como le digo, de esta congestión, con estas flemas, son propensos realmente ya a, a enfermarse, inclusive de esta enfermedad, de este virus que ya está desgraciadamente dañando mucho al Perú, al Perú ¿son propensos a, o, o mejor dicho, más, más eh, con más cuidado para no, no caer en, en esta enfermedad? Sí, aló no. de 80 años eh, por tener este proceso respiratorio crónico llámese bronquitis crónica bronquiectasias, enfisema, fibrosis pulmonar se convierte en una persona vulnerable con mayor posibilidad de ser afectado y si se afecta por el, la COVID-19, tener un cuadro mucho más intenso y más más grave, por lo cual debe ser aislado. ¿no? El, el, el mejor, la mejor vacuna que tenemos, entre comillas, es el aislamiento y la no exposición de nuestro paciente vulnerable, de las personas que se consideran claro. vulnerables ante el virus. Esa es la mejor solución, la única prevención que tenemos por ahora, la única herramienta que tenemos, pero eh, si en este año ha estado bastante bien, usted es vigilar bien el tema con él, si no va a salir, que no salga, de todas maneras es lo más, lo que esperamos, que usted como tele, eh, persona lógica no lo está dejando salir, y pues colocarle su vacuna, mejorar su sistema de nutrición, sobre todo también el aseo de la cavidad oral, porque es uno de los focos que transmiten las neumonías eh, propias del invierno, no del COVID, y el paciente se enferma porque a través de la boca se inoculan bacterias hacia pulmones luego de un resfrío. Entonces es un buen aseo, una buena curación si tiene alguna pieza dental que no está bien, hacer todo lo necesario para que esa, esa boca esté limpia, los colutorios que se dicen que también son virucidas, si ya lo tiene el virus ahí lo va a erradicar o la carga viral va a entrar en menor intensidad hacia pulmones. No olvidar ese detalle, si no se tiene virucidas o sea eh, la famosa agua con sal. Eh, no muy cargada para que el, esa osmolaridad destruya el virus que pueda estar en su garganta y las bacterias que son las que producen esas neumonías de todos los años. ¿no? Es importante eso ¿Mm? y su nutrición y, y eh, que descanse tranquilo, no le estresen, no estén mirando tantas cosas difíciles, tratar de hacer cosas productivas en los días que no sale esta persona. Doctor, ahora usted mencionó algo muy importante sobre, sobre el agua tibia con sal. Eh, ahí va la pregunta. Tenemos muchos remedios caseros. Sin duda, si la misma medicina eh, no está eh, certificado o garantizado que cura el COVID-19, no vamos a negar que esta, esta medicina natural, tradicional, eh, nos, nos ayude en algunos problemas eh, con la salud. Efectivamente, eh, en medicina hay un área que se llama la medicina alternativa complementaria, uh -huh. a la, en la cual eh, la modernidad, el la mentalidad inclusiva en todo lo que es la ciencia, para hablar del tema nuestro, eh, se está aceptando eh, todo lo que se aplica que no sea la, la medicina clásica y se le aplica rigor científico, hasta donde se puede, ¿no? Se, hay mucha gente que ha investigado, colegas muy renombrados que lo han hecho, el doctor Cavieses, o sea, ha habido colegas que han hecho estudios bien serios sobre medicina tradicional, entonces esta es respetable, la medicina heredada de, de los incas es tradicional, y uno la respeta eh, que hasta ahora lo primero que hoy me se acepta es, es un rol reconfortante no el paciente que lo usa se siente bien porque si bien cierto no tenemos un tratamiento eh, propio para decirle ofrecerle al paciente si no podemos ofrecerle una curación ofrecemos un, un calmante y el mejor calmante viene a ser la medicina tradicional milenaria que es de nuestro país no entonces eh, por qué no aplicarlo mientras no sea riesgosa mientras no vayan a suceder esos accidentes por haber eh, he estado eh, quemando hojas de, de, de, de por eucalipto y ha habido incendios como, eh, o si no, ha habido asfixias por monóxido de carbono, ¿no? Pero eh, todo esos este vapores, estas bebidas son reconfortantes, el país se siente bien y eh, se están haciendo estudios para ver si tienen rol real y ya se publicará muy pronto, parece que sí. Y algo algo nos, nos dirán también, porque hay muchos estudios ahorita en proceso, sino claro. que... Ante, ante la premura de la mortalidad y la morbilidad del COVID, se está probando todo lo que hay, ¿no? O sea, nadie claro. puede decir esto. Es... Algunos están probando el dióxido de cloro, ¿qué opina usted, doctor? Es un tema también controversial, ¿no? este Se le atribuye, el, el tema es la toxicidad, porque se le atribuye un efecto ant, antimicrobiano, ¿no? Antiviral, antibacteriano, y, y, pero el tema es la toxicidad, es más, el temor que se tiene a nivel científico es por la la toxicidad que podría haber, eh, habido algunos casos de quemaduras de esófago, etc. Quizás el tema, de repente puede tener un asidero, asidero real, sinceramente no desconozco completamente pues lo que pudiera tener de un rol adecuado. Pero el problema es que si uno lo transmite de una forma muy ligera, podría haber personas que lo, que lo tomen a sobredosis, a dosis demasiado altas, o lo fabriquen en forma como el peruano clásico que hace a veces Bamba. Uy, burros alimentarios las cosas y producir accidentes, quemaduras y toxicidad, ¿no? O sea, no uh -huh. tengo el dato exacto de cómo, cómo se cómo se administra. Por ejemplo, yo uh -huh. eh, estoy, y para, por y poder transmitirlo a las personas y decirle esto es bueno, esto es malo, no le podría asegurar, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado con la toxicidad de todo esto y no solo este, este producto que usted menciona, sino otros, ¿no? O sea, claro eh, se puede usar dosis muy altas, y también, eh, ojo que estas tienen interacción fitofarmacológica eh, con, por ejemplo, la warfarina que se puede usar también al final del COVID en los casos que el paciente tiene una coagulación y no tiene recursos para comprar otro anticoagulante. Y todas estas hierbas hay que tener cuidado porque interactúan con, el, con este fármaco que tiene una utilidad médica bien definida y bien precisa. Tengo una consulta por aquí, doctor. He presentado todos los síntomas del COVID. Hace una semana estoy con fiebre. Me han hecho pruebas rápidas, salió negativo. Eh, como la mayoría de pruebas rápidas. Ayer me han hecho un isopado, hay que esperar, ¿no? pero tengo el pecho bastante cerrado, no puedo respirar, me agita mucho o me agita mucho el pecho, y en el hospital solo me han dado panadol para la fiebre y un inhalador. No me han hecho placas ni nada. ¿Qué puedo hacer? Claro. En el manejo del, del virus en las personas que no son muy vulnerables se va a autolimitar. Solamente hay que vigilar que no que no se complique con una infección bacteriana asociada y que no haga el, el, el tema de la coagulación, ¿no? Coagulación alterada que produce un, una, un, un trombo a nivel de un, una extremidad, sobre todo, y eso suele disparar ese pulmón o se forma en el propio pulmón. Ese es el peligro más grande sobre personas mayores. En personas menores es inusual esto, básicamente es el tema el tema viral, y ahí viene el tema de la carga viral. A eso, claro. eso comenté tempranamente. Uh -huh. eh, hemos eh, siempre cuando atendemos en los hospitales hacemos una encuesta que todavía no la hemos tabulado pero la mayoría de personas que, que no le correspondía llegar a cuidados intensivos o por lo menos a ser hospitalizado en un área eh, crítica uh -huh. eh, eh, que no le correspondía porque era una persona joven que raro, no sufre de nada eh, a todos ellos el primer día que le olía su cabeza tenía malestar, doble garganta estaba con, con el cuadro inicial en toda la replicación viral, a todos le dieron la dichosa prednisona o de esa metazona. Entonces, ahí era mi consejo, ¿no? A evitar eso, ¿no? A evitar que eh, dar una medicación auto, auto, como dice, para la redundancia, automedicada, que no le corresponde y que tiene su indicación precisa en otro tiempo del proceso, ¿no? Más adelante y no en todos. Entonces. Ese ese error que se comete donde el paciente entra a la, a la fase inflamatoria con una carga viral mucho más alta de la que le tocaba. Perfecto. Vamos la con una llamada. La Personal de Salud. Ok. Vamos con una llamada 251-9422 y 467-4499. Estamos en Exitosa Perú. Son las 6 y 43 de la tarde. Y nos pueden eh, escuchar en, en Lima, en los 95.5 FM, en todas las replicadoras a nivel nacional. Nuestra señal eh, digital 6.1 por sí, televisión Rosa. y en Claro TV, Canal 30. ¿Aló? ¿Aló? Buenas ¿Aló? noches. ¿Aló? ¿Sí? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta para el doctor Fernando Zarzosa? Yo eh, estaba llamando para, para el sorteo de... Ya, eso lo vamos a hacer por interno, vamos por interno, eh, su teléfono y su nombre, por favor, gracias por su llamadita. Alejandra. Aló. Aló, Alejandra, me habla Alejandra. Alejandra, ¿cuál es su consulta para el doctor Fernando? Doctor, ¿sabe quién? Gracias por su receta o por su este, comprensión. Este, hace ya 20 días ya, acá se me... yo soy una persona diabética. Tengo siete años de diabetes, pero siempre hay invierno se me cierra un poco la garganta. Y cuando hago uh -huh. <coughs> así, boto unas lemas así pegajosas, chiquitas. ¿A qué se debe, doctor? No sé, de repente este bronquio, no sé. ¿Cuál sería mi diagnóstico, doctor? Uh -huh. Muy bien. Eh, el ser diabético eh, hace que la persona tenga la inmunidad eh, disminuida, puede ser leve, moderado, severamente, de, dependiendo del tiempo de enfermedad, del tipo de diabetes y también de del control adecuado, ¿no? Si uno tiene un control adecuado casi no tiene muchos problemas, pero a veces no es fácil esto y tiene ese, esa, esa tendencia a hacer infecciones, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos tienen mayor tendencia a hacer candidiasis faringia tienden a, a hacer, este, por ejemplo, eh, infecciones crónicas de garganta, entonces se trata de mantener la salud oral, también tiene problemas a nivel dental, ¿no? entonces se tiene que hacer un hincapié en ese, ese cuidado bucal y eh, también usar eh, colutorios, el aseo dental adecuado, frecuente, ¿no? no estar comiendo algo y dejarse ese resto de alimento en la boca, el aseo bucal es ahí muy importante y estratégico, sobre todo en este momento, donde es el foco de complicación del que tiene la enfermedad, es el nuevo virus. Entonces, es mm. importante eso. Y el otro tema también se asocia en los pacientes mayores, con, no solo con diabetes, con todas las enfermedades, se está asociando el reflujo también, ¿no? no por el COVID, sino por el reflujo gastroesofágico y al final esa faringitis crónicas resultan ser acidez propia al estómago porque la persona, y sobre todo el peruano, tiene el, el alimento muy copioso, muy aderezado, y esa, esa acidez es la que quema crónicamente en microgotas la garganta y eso produce esas faringitis crónicas, esas carrasperas crónicas. Y finalmente, el tema de rinitis asociada, ¿no? La persona que tiene rinitis debe controlar muy bien, cambio de almohadas, cambio de no exponerse mucho a los desinfectantes, ahora que por, por este virus todos tienen temor y se le estupe la nariz y en la noche exitosa. respiran con la boca abierta, y en el invierno se le enfría la garganta y viene la faringitis supuestamente crónica, que es simplemente una consecuencia de la otra enfermedad, que es la O sea, controlar claro. toda esta connotación para poner eh, el objetivo de tener una mejor eh, performance en el COVID-19. Doctor Fernando Zarzosa, muchas gracias eh, por su tiempo, gracias por contestar las consultas de médicos en acción. A ustedes, gracias por permitirme compartir. Y por favor, cuídense bastante. Los que son frágiles todavía no estén saliendo que hayan cifras eh, menos peligrosas en la pandemia. Y los que salen, por favor, no olviden las medidas de precaución, ponerse la mascarilla, desinfectarse las manos, no se toquen las mascarilla con las manos contaminadas que han agarrado la superficie. Si se las quieren tocar, échense alcohol en la mano si no tienen agua y jabón en la mano por 20 segundos y mismo tiempo. Y se pueden tocar ojos, nariz y boca, pero preferible no hacerlo, sobre todo en zonas donde podría potencialmente estar contaminada la persona. A cuidarse y que Dios nos ayude a todos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, buenísimo, buenísimo la, la entrevista con el doctor Fernando Zarzosa, cómo hemos aprendido el día de médicos en acción y ahora vamos a continuar con otro invitado especial, el doctor Percy Guamaní, eh, aquellas personas que eh, pues tienen problemas en en los riñones, él es médico nefrólogo y presidente del cuerpo